...el profesor tiene que tener un constante, una constante introspección... ...un constante análisis o evaluación de su propia asignatura... ...más allá de lo que nos evalúen los alumnos... ...que ahora pues todo esto está muy formalizado... ¿no? ...pero el propio profesor sabe dónde ha funcionado... ...en qué temas le han seguido los alumnos más, le han seguido menos... Pues ...no es tanto cómo enseño que sí... ...pero sobre todo cómo tienen que aprender bien esta materia... ...y ahí pues hay distintas estrategias... ...y hay pues profesores que lo mejor que pueden hacer es sentarse o ponerse de pie y dar su speech y su reflexión personal, y que los alumnos estén escuchando. Y esa es la mejor manera para esos alumnos de aprender sobre esa materia, porque ese profesor es inimitable en eso que hace también. Hay otros profesores pues que tenemos que hacer otras cosas. estructurado para cada tema. Tienen una serie de vídeos explicativos, en los que yo hago de actor y profesor a la vez. tiene una serie de materiales, unos obligatorios y otros pues para ampliar información si es que ese tema o esos contenidos les ha parecido interesante. Y una serie de herramientas para también comprobar el aprendizaje que tienen sobre esos contenidos. Los, materiales, los recursos para ese aprendizaje, conviene ir construyéndolos poco a poco. No puedes aspirar porque lleva mucho tiempo, de un año para otro, revolucionar la docencia y cambiar completamente la metodología. Tienes que ir haciendo poco a poco esos contenidos de calidad. Es preferible unos pocos contenidos de calidad que muchos recursos mal hilvanados y poco pensados o con una calidad eficiente. Pero eso también deja una impresión en el alumno que si no tiene la calidad suficiente, no lo hace. Bueno, cada uno pues, tiene sus puntos fuertes y sus debilidades y ahí pues cada uno tenemos que aprovechar lo que tenemos. No tanto por pensando en nosotros que también, pero sobre todo en el alumno. ¿Cuál es la mejor manera de que este alumno aprenda ciertos contenidos? Haremos uso de clases magistrales cuando es necesario que conozcan un argumento de principio a fin y que sean capaces de seguir esa argumentación. Y en ese sentido tenemos profesores en esta universidad que lo hacen de manera excelente y que a lo mejor lo que hay que pedir es que solo hagan eso, porque lo hacen tan bien que es la manera mejor de aprendizaje para esos alumnos. Y ahí también otras estrategias, que a lo mejor no son solo las clases magistrales, que en principio nos pueden dar a veces un poquito más de, de miedo, introducirnos en nuevas técnicas, nuevos procedimientos, las tecnologías, ¿no? que a veces a, a los profesores, por ejemplo de letras, ¿no? los puede dar un poquito más de miedo, pero es una actitud. Es una actitud al final, el, el buen profesor lo que se caracteriza es por la actitud de querer que el alumno aprenda de mejor modo posible. Y ahí hay siempre un proceso en todo docente de reflexionar sobre qué ha funcionado, qué ha ido mejor, con esta metodología me ha ido bien, he conseguido que aprendan lo que tienen que aprender y la manera en que quiero que lo aprendan. Podría haberlo hecho de otra manera. Yo Creo que todos los profesores estamos constantemente en ese proceso de reflexión de cómo mejorar. No tanto cómo doy las clases, sino cómo aprenden los alumnos, que es la clave, me parece, en todo ese proceso de innovación docente. La mejor innovación es la que consigue que los alumnos aprendan mejor. Y eso no significa estar constantemente cambiando. Creo que significa estar abierto a buscar continuamente posibles vías para mejorar el aprendizaje de los alumnos.